en la unidad académica preparatoria entonces eh, como premio se hicieron acreedores a lo que es el, el, la participación a este evento que, que es el talento aquí en el estado de Jalisco y pues prácticamente eh, vienen a conocer todo lo que, lo que en cuanto a desarrollo, desarrollo tecnológico se está llevando a cabo entonces es una experiencia muy agradable para todos, es totalmente innovadora Creo que hasta el momento nos hemos llevado un muy gran sabor de boca. Pues creo que una de las más importantes es la responsabilidad social, eh, muchos valores. O sea, no solamente es que, que vengan a, a observar lo que se está llevando a cabo como desarrollo tecnológico, sino que sí están llevando a cabo un desarrollo intrapersonal muy muy muy importante. Este, yo sí veo que, que, que les hace crecer como individuos esa parte de visión de tener más visión hacia nuevas cosas, pues, la apertura hacia nuevos desarrollos, hacia nuevas, incluso, carreras, a nuevas ofertas de trabajo. Como que se están dando cuenta de cuál es el la, pues la importancia o cuál es todo, más bien cuál es el campo en el que pueden desarrollarse. Este, no necesariamente en su área local, en su espacio de la ciudad como tal, en la cual estén radicando, porque tenemos algunos en diferentes localidades del estado de Zacatecas, pero eso les permite identificar que pueden llegar a, a más lugares y que pueden desenvolverse en cualquier espacio donde quieran estar. Y Estamos aquí conociendo pues, lo que es Allen sí, es más, más que nada conociendo los diferentes módulos o spots de... De toda la gente que vino. Bueno, pues, hasta pues, el momento de ganar, pues, sí, emoción, porque no creí que íbamos a ganar. Pero ya, este, ya también aquí es, es agradable el ambiente, la verdad, sí, es, es, un, es un ambiente muy cálido, muy muy cómodo, para así decirlo. La, la gente es, es muy amable, todo eso. Estamos aprendiendo de todo prácticamente porque estamos viendo desde art inteligencia artificial, desde medicina, desde arquitectura, de todo tipo de cosas. Y se está aprendiendo demasiado y de todo. Y nuevas tecnologías, sobre todo. Y, pues, eh, prácticamente todo. Personalmente estoy aprendiendo muchísimo de informática, de videojuegos. Y también de tecnología ciencia artificial, arquitectura, sobre también de arquitectura y diseño gráfico. Estoy viendo lo que a mí más me gusta, que sería los videojuegos. Hay de todo tipo de videojuegos, de todo tipo de consolas, realidad virtual, PC, consolas, todo eso. Pues la verdad, estoy muy contenta de encontrarme aquí en Talent Land, en la Expo Guadalajara. Este, la verdad, estoy este, muy agradecida por esta oportunidad que me da la guasa, que... Hemos desarrollado mucho conocimiento, nos hemos divertido, yo en lo personal estoy muy feliz porque he logrado conocer a mucha gente que yo admiro, este, me he divertido, tiene muchas áreas para divertirse, he aprendido y también he podido tener la oportunidad de conocer a mis compañeros y a la maestra. Bueno, el Equipo 3 en el Zacatón, nosotros presentamos al Proyecto PRES. Su nombre son las siglas de Perro Explorador, no, Perro Robot Explorador Sensorial. La función de PRES es que él puede moverse en el terreno de un derrumbe, y tiene un sensor de calor y movimiento para poder encontrar a las personas que se encuentran abajo de los escombros. Entonces, esa es su pues, Es un perro de rescate para no este, arriesgar vidas humanas en la búsqueda de... Fue un proceso relativamente corto, ya que todo fue de manera que tuvimos que estar dos días en el concurso. Yo no, yo venía con mis compañeros de la prepa y pensé que me iba a tocar con ellos, pero nos dividieron y pude conocer a alumnos de distintas prepas en este proyecto. Creo que conocernos fue uno de los primeros retos. El segundo reto fue... Al final, este, desde mi punto de vista, encontrar la manera de poder venderle la idea a los jueces de hackathon Pero creo que más que un reto, fue una, fue una muy buena oportunidad de aprender. La verdad, ha influido mucho. Desde el momento en que entramos al jacatón, la verdad, las conferencias eran espectaculares. O sea, conferencistas que abordaban diferentes temas temas como robótica, energías renovables y varios temas que son demasiado interesantes para la formación de cada uno de los estudiantes. Me parece muy importante este tipo de eventos como el jacatón, que es el primer jacatón en la UAPWAS. Eh, la verdad, nos da muchísimas oportunidades a los estudiantes, no solamente el premio que, es, que fue viajar, a Tal en sino todas las conferencias, los momentos que vivimos con nuestros compañeros. En lo personal, sí ha influido esto, este proceso en mi formación, porque yo antes quería otro tipo de licenciatura y ahorita la verdad me estoy interesando por ingeniería biomédica. Por todo lo que hemos visto. En la ingeniería biomédica se realizan, bueno, lo que he investigado, se, lia, se realizan como prototipos para algunas enfermedades o prótesis. Y la verdad me parece muy interesante porque se combina ciencias de la salud con robótica e ingeniería, que es lo que he estado viviendo actualmente. Es una buena experiencia para... Que, se Más que nada... Nos enseñó también a socializar con gente que no conocíamos. En realidad pues, no, no conocía mucho de, de, de que se iba a hacer este evento, ya, ya no sabía mucho. Fue un, fue un profesor, un docente de la presa número 12 sé, que me invitó y acepté porque me llama la atención esto. También. El trabajo con compañeros que no conocía, pero tuvimos que llevarlo como equipo para conseguir el objetivo. Al principio, pues solo tenía pensado dar vueltas a ver qué me llamaba la atención. He ido a las conferencias de la Cruz Roja. Lo que más me interesó, los temas de rescate, los perros que usan. Y pues fue lo que más me llamó la atención. También los centros de robótica. Hay muchas conferencias y pues es lo que me llama la atención. Pues principalmente me gusta la robótica en tiempos libres la practico, pero también uno de mis Mi sueños personas, y a... pasiones es la medicina. Porque quiero ir para cirujano. Pues lo que sería el tema de la robótica, pues, la mejora de los equipos médicos, principalmente los sensores, más de la operación, un equipo especial que logre mantener a el... la persona más dormida y el cuerpo humano al descubierto más... ¿Cómo es para tener más tiempo? Para evitar cualquier daño. Somos paz, somos arte, somos centro y estador.